se sigue y se sigue estapando la olla podrida en plenos diálogos aquí se está tejiendo muchas cosas Si no más está pasando este zaperoco con la cuestión del pollo carvajal ustedes se imaginan donde extraditen a Aleza se va a destapar mejor dicho lo que ustedes quieran ¿por qué? porque se está destapando lo de PDVSA se está destapando lo de los CLAP, lo de los alimentos se está destapando eh, las guerrillas de la FARC, el ELN los colectivos el esbola en presencia venezolana, se está destapando lo de la minería ilegal se está destapando la socavación que hicieron con el petróleo eh, en fin, el cómo llegaron a, a dejar por debajo a PDVSA Son muchas cosas juntas Aquí hay cierto temor Pero yo vuelvo y miro Que el modus operandi de Maduro Igual que el de los, de los países Que mantienen un régimen, una dictadura Su modus operandi es el mismo O sea, comienzan con una cosa Y cuando ellos ya se ven alcanzados Por ese lado, entonces destapan la olla De otra cosa para tapar lo que están haciendo Y yo no sé si es que la comunidad internacional Está cayendo en el juego de ellos Pero es una cosa de pensar porque dice, mientras Maduro y su régimen chavista amenaza a la Unión Europea de sacarlos como veedores en los próximos comicios porque supuestamente, supuestamente están saboteando lo acordado. Esa es una. Y por otro lado, los diálogos en México ante las declaraciones del pollo Carvajal podrían cambiar el rumbo ya que el extraditable asegura recibió 200 mil euros. Una cifra más o menos cercana a los mil millones de pesos que Supuestamente el partido de Podemos en España recibió 200 mil euros del saqueo que le estuvieron haciendo a PDVSA El pollo Carvajal, como se le conoce al ex jefe de inteligencia chavista, habría confesado en el tribunal español que Juan Carlos Monedero recibió el pago de de besa a cambio de informes de asesorías carentes de contenido hay un miedo existencial no lo pueden evitar es un miedo existencial porque la detención de carvajal no sólo se define en que se ha extraditado ya sino en lo que está destapando lo que está hablando y a cuántas personalidades que ni siquiera por la imaginación se nos pasan a grandes personalidades de varios países se podría llevar por delante Recordemos que el mismo Carvajal aseguró hace unos días después de ser detenido que viene colaborando, oígase bien, él estaba en el exilio pero según él hace un año viene colaborando con la Corte Penal Internacional donde no solo el gobierno español se vería salpicado sino también otras joyitas de la corona como es el caso de Diosdado Cabello. Otra joyita de la corona, que ahí es donde comienza a desenredarse la pita y armarse en unas tramas, por eso estos señores aquí... Arman cortinas de humo, ahorita lo están haciendo con que Joseph Borrell esté incumpliendo lo pactado Que o si no pues prefieren echarlo pero que no participe en los comicios como veedor Además que ellos lo están invitando a que se sienten y coma callado No le están diciendo nada más, aquí no le están diciendo usted es el inspector de esto No, le están diciendo usted se sienta ahí, vea lo que vea o escuche lo que escuche Usted tiene que comer callado Esa es la posición que hay ahorita en todo este tramado del diálogo y la captura del pollo carvajal Y en fin, las tramas que se están desatando a raíz de todo esto Vamos a adentrarnos bien Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos sus comentarios, háganos saber su opinión Porque gracias a ustedes seguimos aquí DANDOLOR aquí. Seguimos como los chismosos del paseo, ya que en este momento tenemos la particularidad de hablar sin pelos en la lengua. No resultaron ser tan secretas como lo había ordenado la Audiencia Nacional Española las declaraciones de Hugo el Pollo Carvajal. Parte de sus palabras salieron a la luz e implicarían directamente al partido fundado por Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, que se llama Podemos. Podemos habría recibido unos 200 mil euros de PDVSA a cambio de informes de asesorías carentes de contenido. Los pagos de la estatal petrolera venezolana al Partido Izquierdista Español, según Carvajal, fueron parte del saqueo que sufrió la empresa por parte del chavismo. óigase bien, del saqueo, del robo, del atraco por parte del chavismo, según publicó este miércoles El Mundo. Falta que el exmilitar presente documentos o archivos que prueben que sus palabras son ciertas, porque el riesgo de no hacerlo podría costarle su libertad y ser extraditado de forma expedita hacia los Estados Unidos. Pero Carvajal ha sido claro en sus intenciones. En una carta difundida en Twitter en días recientes, aseguró que su información tiene valor si es canalizada de manera correcta. Porque no sabemos que hay marrulleros también allá afuera y pueden voltear la versión donde sencillamente lo encochinen a él y él vaya directico para Estados Unidos y los realmente culpables estén por allá afuera, como es el caso de Diosdado Cabello. La catástrofe del chavismo hacia PDVSA después de saquearla es enorme. El exministro de Petróleo y Minería y expresidente de la petrolera Rafael Ramírez aseguró desde Italia en 2020 que durante 10 años, oígase bien esto, esto es delicado, que durante 10 años en su cargo se perdieron unos 700 mil millones de dólares. Esto es escandalosamente, mejor dicho, no sabe uno cómo decirlo, con razón que se quebró PBSA, con razón que Venezuela el pueblo está aguantando hambre, si es que es mucha la plata que se han robado. De acuerdo a sus declaraciones, gran parte de ese dinero podría haber terminado en los bolsillos de la directiva de Podemos. Oígase bien, Carvajal dijo que le consta que las operaciones fueron pagadas a monedero, según el medio español. Esto es una papa caliente Ya que el jefe de inteligencia de Hugo Chávez Habría adelantado información sobre las vinculaciones del chavismo Con la FARC y el LN, Haciendo énfasis en el tráfico de armas Esto no es nuevo y hay un dicho que dice que cuando el río suena piedra lleva y aquí está sonando muy pero muy seguido no olvidemos que a, hace unos días se destapó la olla, el mismo ejército venezolano le estaba vendiendo armas a Gentil Duarte y ahora es el enemigo aférrimo de ellos, pero esto, o sea, hay mucha tela por cortar, mucha cosa escondida sobre todo muchas cosas cochinas, porque les importa un carajo venderle el alma al que sea ante todas estas denuncias sobre la red de complicidad por narcotráfico tejida desde la presidencia de Hugo Chávez, tiene nervioso a Podemos y además podría hacer tambalear los diálogos en México. Esto es un arma de doble filo, porque si bien sabemos van a caer cabezas, pero ojo que este, este diputado que fue escarcelado hace poco, Freddy Guevara, Dijo algo muy cierto, el hecho de que cojan a ciertos bandidos que mandan en este momento en la cúpula chavista Eso no quiere decir que se vaya a acabar el régimen, el régimen es todavía mucho más complejo Pero que esto salpicaría más de uno y rodarían cabezas, de eso sí estamos totalmente de acuerdo Resultó tan evidente cuando un, un periodista le preguntó al portavoz de la organización en el Congreso, Pablo Echenique Sobre los documentos prometidos por Carvajal al juez hasta ese momento no hubo respuesta, ahí todo estaba perfecto. Tan solo palabras despectivas hacia el periodista, seguirán pasando los días hasta que se den a conocer esas pruebas, mientras tanto las palabras del ex líder de inteligencia chavista siguen arrojando señales. Y oígase bien, esto va a pasar, ustedes se acuerdan lo que pasó con Alexa. Mientras la fiscal estuvo al mando del régimen chavista y arrodillándosele a ellos, Alex Zap no se escuchaba por ningún lado. Era un empresario muy exitoso y obviamente rico, pues con todo lo que se estaban robando. Y aparece también el Pollo Carvajal con, con esta cuestión de lo de las guerrillas, con lo del narcotráfico, con lo de Diosdado. O sea, aquí, mejor dicho, palabras más, palabras menos. Que se cojan de atrás porque lo que van a rodar son cabezas. Que peligre el diálogo en, en México, pues triste. Pero yo la verdad no le veo mucho futuro a ese diálogo con las cochinadas que hicieron y siguen haciendo los del régimen de Maduro. Porque cada día mostramos algo diferente y no pasa nada. Esperemos a ver que la verdad tiene que salir a la luz. Y son más los buenos. Somos más los buenos que los malos. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.